Vaya, no sé qué hacer. Solo estoy aquí. Ay, no hay nada que hacer. Digo, es a mi control. Ay, desde que no está esa computadora, estoy aburridísimo. Pero ¿qué haré? ¡Yay! ¡Hoo! ¡Y! y ah, ¿Qué pasó? No lo sé. ando un poco aburrido. Bueno, yo. ¿Por no qué correr un rato? Ego, Nada más es eso Ah, pues yo no sé qué hacer No hay misiones No hay... No hay a quién enfrentarme Ay, ni siquiera Ni siquiera sé Sí Si sí, sí, realmente hay un villano aquí ¿sí? Es que ni siquiera está Dr. Wiley Ok Pues... Mira... Por ser Ekman está atacando algo. O sea, supongo que tiene un conflicto. Pero hay que detenerlo. ¿En serio? Por no, favor, si no, quiero si no saber. ¿Puedo ir a esa misión? Espero que no estoy bromeando. No, no, no, no, no, no, no es eso. No estoy bromeando. Sí, te di. Nada más sé es que Ekman tiene un conflicto con alguien. Sí, porque estuvo enojado últimamente. Hasta está loco. Hasta está loco. O, o creo que sería lo ¿no? Pues manos a la obra. Vamos, vamos a ir a... a por el carro de huevo. Bueno, ahora me voy a transportar eso eso bueno bueno tengo que ir rápido oh, no ¡Ay! no no no no no es sí. oh. okay, va bien. Oh. Por favor, no. Ay. Una mala caída. Ay. Ay, perdón, doctor, pero. Pero queremos saber por qué. ¿Cuál es su complejo porque estás atacando a personas random. ¿No lo sabes? Ay, sí. Él casi me mata. De... Debo de protegerme y de defenderme. Tiempo. No es prácticamente lo mismo. ¿Pero de quién te estás defendiendo? De Ruf. ¿Qué? Pero no normal. Ah. El de Minecraft. Aunque ahí es chiflado. Sí, estoy bien chiflado. Ah, oh, tengo una llamada. <risa> Oh, espera, ¿dónde? Oh, ¡No! ¡Ya vino! ¡Ah! Oh, ¡Ah! Oh, ¿Sí ¿Esconderme? No, por favor, ¿qué, ¿qué me va a hacer él? Um, Sonic, yeah. Creo que ya lo vi. ¡Posible! Sí, solo tú, Ruth. No, tengo que... lo no puedo costales. creer. No. Hmm. Ay, el circulito que está aquí, es, no sé, no sé qué es lo que es eso, No, ¡Oh! sí que mejor cuídense eh, Ando viendo una cosa naranja ahí. ¿Y tú, doctor? Y me pregunto qué será. ¿Y ah. qué fue eso? Uy, no sé qué está pasando. Yes, muy Otra, muy no fue otro club. Sonic y Mega Man. No. Así que, ¿qué es lo que si te pasa no, ahí? No sé. ¿Eh? Ah, no me digas, ¿me quieres re una pelea de rap? Pues yo, bueno, yo tengo... Acabamos de ganar. Sí, mata a Ru. Wow. Gracias. Ay. No sé cuánto les agradezco. Bueno, podrá estar en paz ahora. Bueno, mi tarea cumplido. Me pregunto qué, qué seguirá después. Eh. Ay, Virgencia Santa que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Proclamados los credos de la mar y... Está entretenido viendo a Luisito como corriendo. Ja. Es broma, voy a correr con él. ¡Yahoo! Um, sí. ¿Y ahora yo qué hago? Bueno, otra vez la misma situación. ¿Eh? Tengo que ir ahí. Voy a ver qué hay.